Casahuel, <muchas> Casahuel, Casahuel, Payu, Casahuel, que el Payu, que El Quizá el cantú me <tose> quieguer par que la imí. Quizá el falú cantú me quieguer par que la imí. Quizá el cantú falú me quieyman quieguer par que la Pensé cantú falú me quieyman quieguer par que la Ni cantú falú me quieyman quieguer par que la el canto cantur falú me queima en que parque laí. Feuma cantur falú me keima, nieguer, bar, Enseña falú cantur me queima en